Hola amigos, soy Lara Lara Álvarez eh, Quiero que seáis muy bienvenidos a mi rincón mágico A lo largo de nuestra vida Sin ser consciente Hacemos rituales desde que nacemos Hasta que cambiamos y evolucionamos a otra dimensión Ahí empezamos con los rituales de purificación Que es cuando nos bautizan Con agua Hacemos baños de rituales Luego están los rituales de sangre, como es por ejemplo la, la circuncisión, el sacrificio. Eh, por ejemplo, cuando vamos a, a la iglesia, el sacerdote Davino, que significa la sangre de Cristo. Hacemos rituales de tránsito en momentos claves de la vida, como es el nacimiento, el matrimonio, un cumpleaños. También, sin darnos cuenta, hacemos rituales de iniciación, donde nos introducimos en prácticas religiosas, como cuando por ejemplo vamos a misa, Fenómenos astronómicos, que es cuando entra la primavera, la siembra, la cosecha. Hay también unos rituales que son de acción de gracias, que es cuando salimos de enfermedades graves o por haber salvado eh, algún problema difícil. El exorcismo, que consiste en alejar malos espíritus, consagraciones, que son eh, personas en lugares de culto. Y luego están los rituales de expiación, que es para pedir perdón. Soy Lara tarotista, ritualista, vidente y medium. Si necesitas una consulta, llámame al 671-4470-18. Tendremos una consulta de tú a tú, de forma telefónica, por videollamada o si lo prefieras de forma presencial. 671-4470-18. Te espero.